YouTube, ahora estamos con un nuevo video para el canal Somos el Alekyjams Y esta vez estamos con un gameplay de Minecraft Y estamos con un reto que es de Si vemos Una gallina o pollo Que es lo mismo Perdemos y se acaba el video uh, A ver uh, Espero que no se me pase un pollo Si no El video termina A ver maderita Acá. este reto yo no lo veo tan complicado porque un pollo creo que no es algo usual que se vea lo que sí son por ejemplo cerdos ovejas bueno. bueno pues seguiremos con este video y a ver hay que ganar madera para hacer nuestra casita también para crear una mesa de crafteo A ver. No hay... A ya, ver, ya voy no, a ir recogiendo no, madera. No hay... Pero no ver un pollo. A ver, aquí hay una vaquita. Ya vamos a conseguir su comidita. Ah. Tampoco olvidemos ganar comida porque luego eh, no tendremos. A ver, espadita y pico. Eso es lo que más a mí me importa, a ver... Bueno... Ya está. A ver... ¿La experiencia? Ah, ya la agarré, bueno. A ver, por mientras... Acá ganaremos un poco de madera. Y listo. Como siempre no olviden, suscríbase a este canal. Eh, se llama TheLekyAmps Y pues siempre subiremos gameplays de Minecraft, Spider-Man, Brawl Stars y otras cosas más Además de Challenges, sobre todo con, con frutas como el Guana eh, Challenge, el Limón Challenge eh, El reto del mango, el misterio del mango Y otros videos más No me fastidies Bueno amigos de Youtube, espero que este video les haya gustado también, si me ponen un comentario, si nos ponen un comentario de que quieren que volvamos a hacer uno de estos videos, de que, eh, por ejemplo, me escriben, si ves tal, el video termina. También haríamos otros videos de estos, y pues bueno, gente, gente de YouTube, espero que el video les haya gustado, ese pollo me mató el video, pero bueno, hasta la próxima, chao.